¿Qué es la realidad? Preguntó el hombre que parecía un no. Señaló los altos edificios que se alzaban alrededor de Central Park, con sus innumerables ventanas brillando como los fuegos de las cuevas de una ciudad de cromañones. Todo es sueño, todo es ilusión. Yo soy tu visión, como tú eres mía. Así comienza el cuento corto Las gafas de Pygmalion, de Stanley eh, G. Eh, Weinbaum, que fue publicado en Wonder Stories en julio de 1935. Hace ya tiempecito, como veis. Este cuento nos habla del invento del profesor Albert Ludwig, que permite experimentar el mundo a través de unas gafas, como, y que esas gafas te permiten ser tacto y ver el mundo eh, virtual que te transmite. El relato se desarrolla en torno al espectador de manera interactiva y representa el primer registro escrito de lo que ahora se conoce como realidad virtual. Evidentemente, en 1935 no existía ninguna tecnología que pudiera soportar este concepto. Quedaba todo en la mente de Weinbaum y, y en este cuento que nos traslada a un futuro eh, probable, por, eh, según el señor Weinbaum, que evidentemente con el tiempo hemos visto que, que estaba acertado. Tuvo que pasar mucho tiempo para que esto pasara de, de ser un simple relato de ciencia ficción, de fantasía, a, a algo mucho más eh, que se pudiera tocar. En 1984, un científico de Microsoft, eh, Jaron Lanier, acuñó el término de realidad virtual y creó la compañía VPL Research. Tres años después, en 1987, esta compañía lanzaría al mercado el iPhone, iPhone, vale, porque dicho así. iPhone suena como al iPhone de Apelino. Hay de ojo y phone de teléfono. El iPhone es eh, un sistema compuesto con un casco de realidad virtual y el data glove, que es un guante conectado a este sistema de realidad virtual la inversión necesaria para poder comprar y hacer funcionar este dispositivo ascendía a unos 250.000 dólares, de los cuales 50.000 aproximadamente eran para, para el sistema de realidad virtual, y, pero el resto eran para comprar los ordenadores necesarios para que el sistema funcionara. Porque claro, evidentemente la computación de la época no estaba como para soportar este tipo de cosas. Las limitaciones tecnológicas de aquel momento eran muchas. Además del elevado precio, el sistema eh, solo podía generar 5 o 6 frames por segundo, algo muy alejado a los 30 frames por segundo de los televisores de la época, ni contar de las tasas de refresco que tienen algunos monitores a día de hoy también el sistema era muy voluminoso y aparatoso era bueno en las notas del podcast os pongo unas fotos para que lo podáis ver pero era un cacharro que, que no era para llevar por la calle evidentemente y además tenía que estar conectado con unos cables eh, algo que lo hacía bastante insufrible en cierta manera y también los gráficos eran pues bueno pues los gráficos de los 80 muy lejos de, de la casi realidad que vemos a día de hoy y más cercano a cosas muy poligonales y que te trasladaban. Van a un mundo muy poco real para ti. Todas estas limitaciones hicieron que el iPhone, iPhone me cuesta decirlo, pues suena mucho iPhone ¿no? el iPhone, eh, que mala pronunciación de inglés tengo, madre del amor hermoso. Pues bueno, pues todas estas limitaciones hicieron que este sistema fuera un fracaso y VPL Research presentó a la bancarrota en 1990. Nueve años después, en 1999, San Microsystems compró todas sus patentes para poderlas integrar. Luego San también sería comprada posteriormente. En 2017, el propio Jaron Lanier, el creador de este invento, publicó su libro Down of the New Everything, donde cuenta tanto estos primeros años de la realidad virtual eh, como lo que debe ser, según él, el futuro de la humanidad con la realidad virtual y las nuevas tecnologías. Volvemos un poquito atrás y nos vamos a, a, a un siguiente granito en relación con todo esto de gafas de realidad virtual y cosas similares. Y nos vamos a 1995, a Japón. Y en ese momento Gunpei Yokoi, el creador de la Nintendo Game Boy, diseñó la Virtual Boy, la primera consola de realidad virtual. Esta consola contaba con unas gafas que proyectaban los juegos en 3D monocromático, un colorcito rojo bastante peculiar, gracias a un efecto estereoscópico. También os dejo ahí unas capturas en las notas de, del podcast para que podáis ver cómo, cómo se veía. La consola costaba 180 dólares, pero no llegó a Europa ni apenas sobrevivió a su primer año de vida, ya que debido a las bajísimas ventas, en 1996, Nintendo la retiró del mercado. Ese mismo año, en eh, 1995 llegaron al mercado las Virtual I.O. Glasses, el primer headset de realidad virtual accesible para todos los hogares. Y digo esto porque bueno, su coste rondaba los mil dólares. Eh, evidentemente no es barato, pero era una tecnología que, que ya era accesible. No estamos hablando de ese cuarto de millón de dólares que hacía falta unos años antes. Estas gafas eran mucho más ligeras que todo lo que se había visto hasta el momento y permitían una resolución de 640 x 480 píxeles. También os dejo fotos porque veremos que dentro de lo compacto siguen siendo un relativo armatroste. Durante años, la realidad virtual ha estado yendo y viniendo, asomando en algunos momentos donde parecía que iba a despegar, pero no ha sido hasta hace apenas cinco añitos que este mercado ya ha empezado a despegar con, con, con cierta fuerza. En 2014, Facebook compraba Oculus, una startup que desarrollaba gafas de realidad virtual por 1.450 millones de euros, una cifra bastante considerable. Al año siguiente, en 2015, Magic Leap, que llevaba ya trabajando de dos, desde 2010 en este área, lanzó su primer video demo, Just Another Day in the Office at Magic Leap", que mostraba la visión sobre la realidad virtual de esta compañía que ha levantado hasta el momento más de 1.400 millones de dólares en inversión y está valorada pues, en el entorno de los 6.000 millones de dólares. Y eso que acaba de soltar sus primeros dispositivos solo para desarrolladores hace poco. Es decir, es una empresa que lleva prácticamente 10 años captando inversión y creando lo que es la tecnología de realidad virtual del futuro. A partir de este momento, la industria de la realidad virtual se ha ido acelerando y consolidando, acercándose cada vez más a lo que está claro va a ser un futuro muy real dentro de lo virtual. Para hablar a fondo de la realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, y al final todos los sabores, los distintos sabores que nos dan estas tecnologías inmersivas, contamos con Eduardo Herranz, cofundador y director de operaciones de Virtual Voyagers y una de las personas que conozco que más controla de este tema. Eduardo nos da una visión actual de esta industria y de lo que viene a continuación. Antes de seguir con esta entrevista os doy la bienvenida a En Digital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital. Aquí el que habla, yo soy José Carlos Cortizo, Corti para los amigos y soy cofundador de la empresa Prinsin y colaboro en otras empresas como Fotografía E-commerce y Product Hackers. Quería recordaros, antes de meternos en faena, que podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital y también podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o del email hola arroba, eh, en punto digital. Eh, comentarte que el 4 de junio impartiré un webinar titulado dominando las 8 etapas del customer experience en este webinar voy a revisar las 8 etapas del customer experience con especial foco en todas aquellas que se suelen ignorar en la mayoría de los procesos de venta que es todo lo que pasa a partir de la venta y claves que permiten conectar con tus usuarios para mejorar tu negocio os dejo el enlace al webinar que es gratuito en las notas del podcast para que os podáis dar de alta si os interesa como os comentaba, hoy vamos a hablar de realidad virtual y sus distintos sabores, como son la realidad aumentada y mixta. Para ello he podido contar con un crack en este tema, como es Eduardo Herranz, de Virtual Voyagers, Un estudio de realidad virtual donde han desarrollado proyectos tan apasionantes como Legends of Catalonia, que es un juego para la Playstation eh, VR creado por la Generalitat de Cataluña para promover el turismo de esta región. O el onboarding en realidad virtual para algunos de los trabajadores de las tiendas de, de Inditex. Con Eduardo revisamos el estado actual de la realidad virtual, sus distintos matices, tipologías de proyecto, posibles casos de uso y también tendremos una mirada al futuro para entender hacia dónde nos llevan estas tecnologías. Estamos con Eduardo Ranz de, de Virtual es una persona que conozco yo desde hace muchísimo tiempo, porque jo, está, todos están en muchos temas del mundo digital, en muchos mini ecosistemas. Edu, que, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación, es un lujazo para mí estar aquí, la verdad. Tú en Virtual Buyers eres CCO y eh, consultor, ¿verdad? El principal consultor. Sí, bueno, me dedico un poco a esto del CCO. Al final es como el director de operaciones, que básicamente de manera ya un poco más terrenal, pues al final lo que hago es un poco más la dirección de proyectos. Estoy un poco desde la definición conceptualización, no de todos los proyectos, pero de gran parte de ellos. Sigo todo el proceso y luego, evidentemente, cuando un cliente se nos acerca y quiere un poco ajustar pues, bueno, lo que quiere hacer a sus necesidades, pues estamos ahí en la parte inicial de, de consultoría, de definición, en toda la parte de, de QA. Y luego también llego a la parte de formación. Nos hemos metido desde hace un año y pico en temas de formación, un poco para evangelizar para y para intentar llevar las buenas prácticas al mercado, y estoy en la parte ahí de, de formación. Ahora volveremos a todo esto y te pedí profundizar, porque aparte hacéis, lo he dicho, de formación, hacéis eventos casi todos los meses, sí, en Virtual Valley ten... y demás, sí, ahora te tiraré, pero sí, antes no. de eso, vámonos, antes de que te metieras todo el mundo de la URL. De la por lo que decía llevas, tú has estado en el mundo de gamificación, mundo sí. de proyectos digitales, llevas uh -huh. muchísimo tiempo. Cuéntanos toda tu experiencia hasta llegar a la UR. Bueno, pues bueno, mi experiencia, vamos a ver. Yo me considero una persona emprendedora, pero no porque esté de moda un poco decirlo hoy. Ahora esté mucho el fenómeno startup esté tan en boga, sino yo hice la universidad informática todo el mundo, todos mis compañeros se querían meter en empresa, todos. Eh, casi estuve un poco forzado, tanto por la familia como por un poco la sociedad, por eh, meterme en una empresa, la típica consultora, pagaban bien, te, incluso te pagaban de más por Demasiado. el hecho de entrar, <risa> decir una locura. Pero yo tenía siempre la espinita de esa emprendedora, quizás por, por mi padre, Y hice tres entrevistas, las tres me dijeron que sí, pero yo realmente no quería, así que al final me dediqué un poco en lo que a mí más me gustaba, que es un poco más la parte interactiva, más visual del mundo web. Me, hice, me había hecho un curso de, de más de Flash, Así que me dediqué a profundizar en la parte de Flash, eh, era un flasero, me dediqué a, a programación y diseño en la parte de Flash durante cerca de 6-7 años, es decir, es lo que me dio de comer. En la última parte también con Flex, que a lo mejor hay alguien que lo conoce, que es la parte más, más orientada a empresas, sobre todo mucho de visualización de datos y demás. Eh, la gente de Endesa hizo bastantes cosas, la gente de Red Eléctrica Nacional también ha hecho muchísimas cosas con ello. Y después un poco de, de, de lo de Flash, ya claro, al final vino el tema del SEO, que esto de mucha gente seguro, y bueno, tú lo conoces de, de sobra, claro, nuestro no, no posicionaba, ya entró ya el marketing a saco es decir, ya no era una cuestión solamente de, de que la gente flipase y de generar una experiencia muy interesante sino que si esa experiencia no, no te la veían qué es lo que pasaba, entonces ya empecé a entrar en temas de SEO, me empecé a vincular con la comunidad del SEO a nivel profesional bastante interesante, un montón de congresos estaba el congreso de internet en su momento el congreso de, de web y demás, empecé a moverme por todo el ecosistema y ya era un poco más de marketing digital, cosas que me complementaban y además que a mí aprenderme me molaba un huevo y bueno, entonces ya lo veías desde un punto más más global, no, claro. no solamente tanto de programación programación o diseño, sino más más global. Luego ya vinieron evidentemente el tema de los medios sociales, cuando prácticamente no había nada y estuve trabajando con, con Telefónica de la mano de bueno, una agencia de eventos que se llama EDT, que realmente no hacían nadie ni de ofreciendo temas de social media pero, pero nadie es decir había cuatro cosas por ahí y estuve pues bueno de, era cerca de ya dos años aproximadamente en el tema de social media hasta que pues eso toda la gente todo se empieza a extender a comoditizar es decir sí, eh, en vez de antes pagarte tres pues luego ya te ofrecen cero con cinco y dices es el momento de salir corriendo con lo cual en ese momento pues ya me metí un poco más la consultoría estratégica con, con una gente todo eso era con mi empresa lo que pasa que iba como tocando varias cosas. Me metí en el mundo de las aplicaciones móviles, antes del tema tal, como director de tecnología de una startup que se llama Lucas, que tuvo muchísimos éxitos a nivel de, de reconocimiento, estuvimos en el top 1 del App Store, de la App Store a nivel global, no por categoría durante prácticamente una semana, eh, estuvimos luego aplicación recomendada por Apple, ganamos el premio Ideateca, eh, que lo llevaba en Econor, que también es muy conocido, sobre todo en el ámbito de blockchain, a día de hoy, en el 2012, es decir, Tú lo ves, yo llevé toda la parte de dirección tecnológica, toda la parte, grandísima parte, la parte de interfaz, de diseño de interacción, quedó una aplicación muy bien, pero, pero es que no funcionaba. Es decir, es que el modelo de negocio llegó, llegó al mercado muchísimo más temprano de lo que el mercado estaba demandando. Ya llegaron aplicaciones como Feber y tal. Y luego, ya después de eso, es cuando ya entré un poco a la parte más de, de consultoría más estratégica digital. Es decir, esto, bueno, pues eh, eh, había una consultora de branding que se llama Brandwar que estaba en Argentina, en Madrid y en Barcelona, y querían un poco, pues bueno, eh, hacían offline de toda la vida, se querían meter en digital. Ya con mi empresa, que se llama Kinética, habían habíamos hecho varias cosas, pero querían, se veía que era un algo transformacional, que, que se estaba exigiendo en todos y cada uno de los proyectos, con lo cual querían una integración más, más potente. Y al final, pues yo estuve llevando un poco la parte, la parte digital. Y ahí hicimos, pues eso, pues eso. Y, y a partir de ahí hubo un gap, un, un saltito en el que conocí la realidad virtual, me cambió la cabeza y dije «saltó a la Uber». Antes también de meternos en VR, eh, es recién doctor en, sí. y has escrito una, una tesis que tiene que ver con, con la gamificación aplicada a, a la pequeña y mediana empresa. Cuéntanos pues sí. un poquito. De... Sí, vale. Sí, bueno, este es el doctorado de la Carlos III. El doctorado está dentro del área que se llama doctorado en ciencia y tecnología e informática. Y, y mi tesis en concreto pues habla de la aplicación de gamificación, es decir, de técnicas de videojuegos, pues para la mejora de la motivación y el rendimiento de los desarrolladores de software. Es decir, he buscado pues esas técnicas para cómo hacer que esté más motivados en su día a día y que en base a esa motivación o no, es decir, sin buscar que haya una correlación directa, pues que al final tenga mayor rendimiento. Se ha presentado hace cerca de, de un mes y estoy muy contento la verdad que es un resultado bastante interesante, que no quiere decir que el resultado sea excesivamente positivo para lo que es el área de la gamificación, es decir, creo que saca a la luz una serie de problemas y de limitaciones que son un poco el reflejo de lo que el mercado también de la gamificación ha habido. Porque bueno, yo te conocí por la parte de la gamificación en su momento, con los meetups, cuando estabais ahí llegando el tema del gamification Fiction World Congress, que era súper interesante y estábamos todos como muy hypeados con sí. el tema de la gamificación. Y, y a mí me parece una herramienta cojonuda, ¿eh? es decir, me parece una herramienta que, que es interesantísima y yo soy un believer absoluto de la gamificación, pero mmm, no es la panacea, no cura el cáncer y, como suele pasar, no es para todo. Al final pensamos inicialmente que, que bueno, es que va a servir para todo, que de repente va a resolver todos los problemas y, y te das cuenta que no. Sí, cuéntanos un resumen de qué, qué limitaciones has encontrado a la hora de aplicar la gamificación. También un poco, porque yo estoy de acuerdo contigo, es decir, la gamificación es una buena herramienta, pero luego la realidad es que es muy complicada sí. de aplicar en determinados entornos y así pues los ponemos un poco manifiesto para que la gente entienda. Bueno, eh, bueno la tesis, esto la publicaré en breve, pero todavía no está subida al ATSEO, que es el, el sitio este del Ministerio de Industria, entonces no quiero decir nada hasta que es decir, no me gusta decir, ah, pues fija, he hecho esto, esto, hasta que la gente no lo puede probar, disfrutar, leer, que es un poco, al final, al final se hace una cosa para que luego, se divulgue y para que ese conocimiento, si alguien lo puede utilizar, pues oye, pues estupendo. A nivel de limitaciones enormes, es decir, eh, la parte de validación empírica de mi, de, mi, de mi tesis doctoral ha sido en una pyme, pero no porque no quisiera otro entorno, sino porque al final las empresas, cuando les vas a decirles, oye, mira, me gustaría que, bueno, pues que aplicar este modelo, es un modelo que permite esto, esto… Te dicen todas que sí, todos les resulta interesante, pero su día a día no es muy complicado. Es decir, eh, te dicen que sí, hay una primera reunión, la segunda se, se retrasa, la tercera mismo nunca llega. En el momento en el que les tienes que decir que, bueno, pues que tienen que tener un equipo de 6-7 personas, que tiene que hay un manager que tiene que estar revisando X cosas, que tienes que tener una comunicación medianamente fluida y esta gente como tenga de repente un proyecto que les venga un poco, un poco gordo, pues, pues dicen, pues, pues tío, eh, ¿Qué te parece si lo hacemos dentro de seis meses? Y le dices, tío, quiero terminar la tesis ya. No le prioridad. Claro, no le dan prioridad y es absolutamente comprensible, ¿vale? Porque al final yo no les pago nada por ellos, ellos lo hacen por pues, un poco por amor al arte o a la ciencia o que vas haciendo un favor totalmente, ¿no? Entonces... En el entorno de las pymes, porque es donde puedo un poco certificar qué limitaciones hay, pues una barbaridad desde que el compromiso que te dicen que tienen cuando yo me comprometo a hacer algo luego no es cierto. Es decir, las prioridades no, no son las que son. Eh, no tienen una sensación de urgencia de, de mejora, con lo cual son problemas. La calidad fundamentalmente del feedback, es decir, en gamificación, se ha visto y nos podríamos meter a hablar de teorías acerca de, bueno, pues el ciclo de actividad, en el que hay pues, una actividad, tú recibes un feedback, en te motiva te desmotiva, eso te incrementa tu acción, otra la decrementa, hay otro feedback, es un ciclo que es un loop que se va realizando, pues claro, cuando falta el feedback suele fallar, es decir, es muy complicado no trabajarlo y, y, y falla en cantidad y en calidad en cantidad, eh, está demostrado a nivel de la literatura científica y el sentido común te dice que lo interesante, como pasa en los videojuegos, es que yo haga algo y reciba casi inmediatamente un resultado de cómo ha sido lo que yo he hecho, si ha sido bien o mal. En las empresas eso no existe, o hay una revisión anual de, del salario cada, cada año, y aquí lo que se interesaba es que, bueno, a lo mejor no llegara al día a día, porque era demasiado ideal y era complicado, pero yo hice buscar algo que fuese tres veces por semana, cuatro veces por semana, donde el manager estuviese evaluando el desempeño de las personas y les dije oye pues mira esto bien mal y había un esquema de incentivos de recompensas pues para que seaos una idea de, de ese planteamiento inicial de tres cuatro veces se, se cerró en dos, dos dos y algo firmado eso ya era una limitación de por sí a la hora de los resultados y al final fue uno con tres decir, en, en los, las seis semanas que, que se ejecutó esa validación empírica con lo cual el tema del feedback es un problema a nivel de cantidad pero es que luego cuando evalúas ese uno con tres y evidentemente con los participantes de manera anónima, donde se les indicaba que no te preocupes, di lo que quieras, que tú no, eh, no va a pasar nada, ni tu manager va a saber que has sido tú. Y en fin, que la calidad era, era, era bastante mala, es decir, están en un bucle de, de, de, de supervivencia y no están en un bucle de, de hacer mejor las cosas muchas veces, aunque pues, evidentemente ellos quieren hacer las cosas mejor, pero sobre todo lo que quieren es facturar sobrevivir e intentar crecer pues, como, como sea, es como si fuese la selva. O sea, vamos a afinar siempre, ¿no? la tecnología está ahí, las metodologías y más están ahí, pero luego estamos las personas y el día a día que, claro, que hace que todo sea mucho más complicado que, que como lo escribimos en un claro PowerPoint. Y, y luego, por ejemplo, no me quiero sentar muchísimo, ¿eh? pero, pero simplemente a nivel, por ejemplo, el workflow, el, trabajo, el flujo de trabajo de las personas, pues lo que te interesa es que esas mecánicas estén lo más integradas en el flujo de trabajo. Es decir, que no tengan que salir del contexto para rellenar algo de, ah, es que lo he hecho así, entonces tal. Entonces, falta una integración. Cuando hablas de integración, al final lo que estás llevando es una integración casi tecnológica dentro de la herramienta o herramientas que estén trabajando para que de manera transparente ellos puedan estar trabajando y en tiempo real se esté registrando lo que estén haciendo. Eso es pasta. Eso es una implementación costosa. ¿Están las empresas en ese punto para hacerlo? Una pymia y de broma. Una gran empresa puede ser. ¿Cuándo la van a hacer? A lo mejor dentro de tiempo, cuando se empiece a interiorizar mucho el tema de que, bueno, y con casos de éxito, entonces a lo mejor rehacen todas las herramientas o los fabricantes de software que venden eso empiezan a tener esas herramientas, a vincular. No lo sé, evidentemente no sería ir mucho a futuro, pero bueno, que tiene que tiene sus limitaciones. Es muy interesante, pero tiene limitaciones. No, pues aprendizajes, cosas que, que a futuro veremos, que, pero ahora están verdes. Uh -huh. Y con lo que decías, en tu última etapa descubres la, la VR sí. y todas las cosas asociadas que ahora iremos contando. ¿Cómo lo descubres? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos sí, en el Sí, yo, yo os cuento un poco. Eh, bueno, esto fue, fue, la verdad, que fue bastante curioso. Porque cuando estaba con la última empresa esta de Brandwar, fuimos a, a Twenty, eh, de Telefónica, a, a venderles una herramienta software que estábamos eh, desarrollando. Era ¿no? una herramienta súper interesante de gestión de activos y digitales. Y Twenty estaba en ese paso en el que antes era una, una red social y quería hacer el paso a la red social barra ya operacionales. A la operadora, a las operadora. Y bueno, pues me cité ahí con el, con el director creativo. El director creativo eh, es Edgar, Edgar Martín Blas, que es mi compañero en Virtual Boyers, el CEO de Virtual Boyers. Entonces, bueno, pues nos juntamos ahí y la reunión está cerrada una, una tarde era como una hora o algo así, estuvimos pues ahí hablando y yo ya llegué y estaba haciendo un curso de Visual Thinking, que también me gusta mucho el tema de Visual Thinking, y claro, llegas ahí, en la oficina, no sé si alguien ha estado en Twenty pero son, era todo muy de cristales, no sé si siguen así o no, vale, todo esto de startup, este concepto sí. nuevo de pintar bueno, todos bueno. los sitios, post-it y tal, y yo me puse a pintar, a explicarles todo, tal y igual, y voy con muy buen rollo. Y la reunión pasó de una hora a dos horas y media, entonces ya eran... Pues a las siete y pico, ya era bastante tarde y al final, pues bueno, pues como que se la reunión se había extendido, había habido un muy buen rollo y, y ya entonces ya nos, eh, nos piramos. Y el caso es que yo, yo a Edgar le dije, tío, tú, tú me suenas de algo y sí, sí, me, me, me suenas de algo pero tampoco sé muy bien de qué. Y resulta que es que... Eh, en la época de, de Lucas, de esta startup de, de aplicación móvil que, que no funcionó, eh, nos habían dado un premio en el de Update, que era un evento que se hacía en su momento sí. y se sigue haciendo todavía, más enfocado de hecho a XR. Tenía mucho tirón, en Sí, su sí, momento. sí, tenía muchísimo tirón, muchísimo tirón. Se hacía antes en Impact Hub, mm. ahí cerca de, de la Caixa, luego se movieron a la Fundación Telefónica y, y ese mismo día nos habían dado un reconocimiento a nosotros y un premio a Edgar por hacer una aplicación móvil que era Pero, un videojuego, bueno. algo así de, de sables, láser o algo así. Y nos digo, hasta no sé cuántos. Entonces, bueno, la cosa se quedó ahí, más a, a nivel profesional, nos agregamos a LinkedIn y, y yo vi que Edgar estaba publicando un montón de, de temas de eso de 2013, a finales de 2013. Sí, ha pasado tiempo. tiempo ha pasado tiempo. Entonces empezaba a publicar un huevo de cosas de realidad virtual. Y yo en ese momento estaba haciendo en la Carlos III un máster en ciencia y tecnología. Ya quería llevar la parte de, de ciencia al mundo profesional. Y casi para hacer el doctorado, pues te obligaban, bueno, es que te obligaban a hacerte el máster en, en investigación. Y busqué el sitio que mejor me cuadraba. Pero quiero decir que me parecía más profesional. Y la Carlos III aportaba todo eso. Entonces lo estuve haciendo. Y había visto alguna cosa de realidad virtual, algún vídeo, pero no, no nada más. Y Edgar no para de publicar. hijo dijo: Este tío que está en 20 Y no para de publicar temas de realidad virtual. Qué cosa más curiosa, ¿no? Y no le dio más importancia. Y un día en la universidad me encontré con un colega y me comentaba que estaba haciendo una que se había metido en una empresa a hacer una aplicación de realidad virtual en la que tú te ponías unas gafas, te metías en el agua con las gafas, con tu móvil, y entonces tenías experiencias de realidad virtual en el agua dije ¿qué? <risa> y habían cogido la línea de innovación de, de Decathlon, las gafas de snorkel, no sé si ¿Sí? las has puesto, que pareces un zombie, bueno es, es complicado, tal la gente se lo ponía y como un ovni, ¿vale? lo ponías, pues es un, un extraterrestre y, y metías el móvil, habían hecho un poco de ingeniería para meter el móvil tuyo y por resto de la Qué tecnología bueno. de cardboard tú te ponías la gafa y estabas pues en un entorno acuático, entonces imagínate que tú muestras una, un contenido que fuese arrecifes y tú estás en tu piscina en tu bañera, con la gafa puesta. Era muy, loco, era, sí, era, sí. era muy loco, yo creo que era una aplicación muy de contexto, muy reducido, para mejor fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algo así muy concreto, o alguien que quiere tener muy, muy fan del río de snorkeling sí. no, o submarinismo. Y, y entonces, me dijo, entonces me dijo oye pues estoy buscando para... Y dije, oye, tío, conocí un tío súper interesante, muy majo, se llama Edgar, oye, ¿por qué no os pongo en contacto? Y entonces dije, no, pues sí. Entonces les puse en contacto vía email y le dije, quedar vosotros yo simplemente estoy aquí de nexo, pero quedar vosotros no, no, tío, vente, vente y yo, yo te recuerdo que tenía la agenda ahí, hiperpetada y dije, tío, es que yo, de verdad haciendo cuentas, si no es fin de semana, yo hasta dentro de 15 días no puedo quedar, y dije, no te preocupes dentro de 15 días, quedamos ahí al lado de Twenty de y estuvimos comiendo, en una hamburguesería que había ahí y Edgar pues se trajo las gafas entonces trajo las guías VR la línea innovación inicial que era el primer producto que había sacado la gente de Samsung lo estuvo contando y el otro chico, evidentemente, había probado realidad virtual y yo no lo había probado. Entonces, cuando lo probé, me quedé flaseado <risa> Es decir, dije, Flechazo. ¿qué es esto? Absoluto flechazo con con las gafas y flechazo también con edgar pero claro porque es que no es que te presenten una, un nuevo medio interesante con un contenido que estaba bien que tampoco era brutal pero que estaba muy bien sino que encima de lo presenta edgar que es un tío que lo cuenta muy bien con una pasión brutal que te engancha mucho emocionalmente entonces claro ese conjunto fue como decir Buah, me quedé loco entonces desde ese preciso instante recuerdo que tenía estuve trabajando con el bbva en un proyecto con la gente de bbva data y analytics sacando un proyecto que se llama commerce commerce 360 sí. no sé si lo conoces Estuve trabajando con ellos y, y tengo una reunión. Ponte que fue comida 2 a, a las 5. Y ya cuando salí de ahí, con el coche de cara a la reunión, ya tuve una, una llamada por teléfono del coche y ya empecé a decirle: Oye, tío, acabo de probar una cosa que se llama realidad virtual, que es alucinante. Pero esto, esto, esto. Llegué a la reunión, tuve la reunión, hablé con la gente de BVA Analytics y recuerdo el estaba Elena, Juan Carlos, tal y cual, que les conozco perfectamente. Y les dije: Oye, acabo de probar una cosa brutal. Llegué a casa. Y le puse un correo a Edgar le dije, oye, tío, ¿cómo hago? Yo quiero una capa. ¿Cómo listas? hago para ponerme, es decir, ¿qué hago? ¿Qué me tengo que comprar? Desde la ignorancia absoluta. Y a partir de ahí, claro, empezamos a hablar más y Diablo me decía, tío, pues fíjate que damos la gente de la VR, la gente, que éramos cuatro monos, oye, que damos la gente de la VR para tomar cervezas, tal y cual. ¿Por qué no te apuntes a alguna? Y dije, tío, cuando, cuando sea tú me dices y empiezo. Hablé con mi, con mi ex-socio, con Raúl, que, que ahora es ex-socio, pero tengo una relación cojonuda con él, y le dije, tío, esto es giro hay que pagarlo hacia acá, es decir, esto, bueno, a lo mejor tampoco lo veía 100% claro o tal, y yo le dije... Tú a lo que quieras, tío, pero yo voy a pegar el giro. Entonces ya hice yo la traslación desde bueno desde lo que era la empresa hacia la hacia parte VR, que no había nada constituido. Entonces ya nos empezamos a juntar un grupo de personas. Eh, pues Edgar, claro, yo estaba J, que a J le conocía Edgar desde hacía bastante tiempo, un programador brutal. Eh, bueno, y, y más gente que se empezó a juntar eh, en torno a un poco a toda esta ola de la realidad virtual, que al principio era bueno, una gafa de innovación de, de Samsung. Eh, el DK1, que es una, una gafa de desarrollo muy, muy, muy preliminar que sacó la gente de, de Oculus, ni, to, todavía ni Facebook les había comprado, que encima mareaba, porque no técnicamente todavía no estaba bien desarrollada y de por sí mareaba, casi el contenido que fuera, casi mareaba. Y, y, y entonces, pues empezó a generar ese microecosistema en relación con la realidad virtual de cuatro fricazos que estábamos en Madrid y que nos juntábamos en bares de, de viejos, de, de tapas, a, a tomar cervezas, a, tenemos, tenemos fotografías de todo y vídeos del asunto ya en su momento, es muy curioso, y, y eso empezó a crecer, entonces empezó a crecer poco a poco, empezó a crecer poco a poco, se empezó a comunicar con cierta gente… Ya había gente que decía, oye, me interesa, como por ejemplo la gente de The Update. Entonces se montó el primer XR Date un poco como, como es decir, fue el primero que habló con la gente de XR Date o de, de Update para decirles, oye, esto viene, es interesante. Entonces se montó el primer VR Date, no XR, porque el de XR se ha venido más tarde, VR Date en Fundación Telefónica, un éxito absoluto, vino gente de toda España se montó muy bien. Y a partir de ahí la ola empezó a crecer y, y todo. Y ya montasteis Virtual Voyagers, ¿no? Sí, montamos Virtual Voyagers, el, sí. El origen y, ¿Y qué es Virtual es para que la gente... Evidentemente va a estar vinculado a la VR, uh -huh. pero qué tipo de proyectos hacéis y demás. Bueno, pues somos... A ver, eh, lo que hacemos es, nos enfocamos mucho, solemos decir, para grandes marcas, porque generalmente son las grandes marcas las que a día de hoy pueden pagar el producto, pero no, no nos importaría trabajar para una startup ni nada por el estilo. Y de hecho hemos trabajado para startups, que luego podemos comentar acerca de ello. Pero es de calidad, son productos de calidad en el ámbito inmersivo. En la primera parte, en el primer bloque, pues trabajábamos exclusivamente en la parte de VR y concretamente dentro de VR, pues más centrados en la parte de Video 360, que fue una primera ola interesante, una primera aproximación de la realidad virtual, para luego saltar a la parte más de 3D, más lo que los videojuegos, bueno, la gente puede entender por los videojuegos, que te metes dentro del videojuego y haces cosas. Video 360, perdona, es, uh -huh. eh, para que la gente lo, lo entienda, es eh, grabáis un vídeo en una zona ¿Sí? en, en 3D y luego, según te muevas, pues va girando la cámara, pero no hay... Sí, no según hay un... No, realmente, la, es decir, tú lo que digas llegas ahí, llevas con una cámara 360 que antes había que fabricarlas, sí, tú tienes que coger un conjunto de cámaras, las montabas alrededor de un elemento que se llama un rig, como un esqueleto, tú las montabas ahí, tenías que diseñarlas previamente en 3D, imprimirlo en impresión 3D, incluso los primeros prototipos los hacíamos con cartones de leche, pegábamos las cámaras con, con, con goma, con gomas o sea, ahí en plan cutre, para ver exactamente cómo eso luego se podía generar el 360 y si luego se podía hacer el proceso de stitching, que es el cosido, claro, cada cámara, digamos que da una imagen distinta, entonces tenías que coserlo para que se viera todo bien, entonces se genera, pues dices que me quiero ir, yo que sé, a Madagascar, pues vas a Madagascar, Pones esa cámara, le das al play, grabas y luego a la gente, digamos que la puedes teletransportar a ese punto. ¿Qué es lo que la gente puede hacer? Visualizar. Visualizar y moverse como si fueses, no sé, con el, con el cuerpo estático y moviendo únicamente la cabeza, izquierda, derecha, arriba abajo. Entonces, esa fue como la primera, la primera aproximación más cercana de lo que se fue haciendo en temas de realidad virtual. Aunque es cierto que antes de eso ya empezamos a hacer alguna experiencia en temas de VR, como para Ramón Bilbao. Hicimos una experiencia en la que, que todavía está a día de hoy, después de cuatro años en la que bueno pues he contaba un poco la historia de digamos de, del vino desde su concepción, desde que se planta la vid, hasta que al final pues te tomas ahí tu copita de vino en un sitio molón y te lo cuenta de un modo así bastante onídico, como si fuese un sueño en el que vas un poco pasando por una serie de mundos y vas viendo un poco la evolución. Entonces a la gente eso le volvía loca. De hecho, si os metéis en TripAdvisor con las eh, visitas de Ramón Bilbao, eh, hay gente, pero bastantes, no te digo uno puntual, que dicen a mí lo que más me ha gustado es la experiencia de realidad virtual sí, sí, sí, la, la, gente, la gente alucina ¿eh? ¿y qué más tipo de cuéntanos algunos proyectos destacados? no porque bueno, al final, por ejemplo, habéis sacado no hace mucho Legends uh -huh. of Catalonia sí. que es un, una especie de juego promocional sí. de uh -huh. Cataluña pero bueno, acá está anunciado New York sí. eh, ha salido en todos los medios de todo uh -huh. el mundo, cuéntanos un poquito este tipo sí. de proyectos chulos bueno, pues esto es esto súper es interesante esto vino a través de bueno, pues la gente de, de turismo de Cataluña y la intención, digamos, era cómo hacer una promoción de Cataluña que se hizo, por cierto, fuera de, fuera de España únicamente para el mercado estadounidense en principio y la quieren saltar al mercado japonés que eh, ya se está haciendo la pieza también para, para japonés, entonces querían buscar algo que fuese disruptor, innovador y que pudiera comunicar un poco todas las bondades de Cataluña, que son muchas de un modo distinto. Entonces, eh, ya tenían un poco, un poco la idea, lógicamente, por eso nos contactaron de la parte de realidad virtual, que querían un poco explorar esa idea. Entonces, pues les planteé un concepto en el que es un videojuego en el que tú, como primer personaje, vas interactuando con determinadas personalidades eh, relevantes de, de Cataluña y en sitios relevantes de, de Cataluña que tiene sitios preciosos. Entonces, se montó una historia de videojuegos, un videojuego gratuito, accesible para todo el mundo en PlayStation VR, y que lo que te permite es jugar en sitios emblemáticos de Cataluña con gente emblemática, con Puyol, con los hermanos Roca, con Edurne Pasaban que no es de Cataluña, pero un poco que nos dijeron que, que también tenía bastante repercusión allí. Entonces… Un conjunto de elementos que, que han hecho que funcione muy, muy bien, que estemos en el 1% del top de descargas de, de PlayStation VR, que tengamos más de 160.000 descargas en, en PlayStation VR, que pueden parecer pocas, pero para lo que es el mercado es una barbaridad. Sí, porque, ¿Qué significa ¿Es, eh, PlayStation VR? Necesitas unas gafas de VR ¿Necesitas de unas PlayStation. Gafas, que tendrías PlayStation 4 claro, y que, luego unas Que las gafas. tiene poca gente, relativamente. O sea, 160.000 personas pues, es la gran mayoría de la gente que tiene unas gafas no, de... La verdad es que son muchas, es decir, en compradas, compradas creo que en cifras oficiales hay cerca de 4.500.000, ah, vale, 4.600.000, sí. Vale. sí. Sí, sí, sí, hay vendidas oficialmente eh, 4.600.000, que lo que hicieron, lo dijeron hace no mucho, ¿eh? hace dos, tres meses, son cifras oficiales de, de la gente de Sony. Con lo cual, pero bueno, al final, bueno, es que ya hay muchos videojuegos, antes o hay muchas experiencias. Yo antes me conocía, cogía el market y decía, probado, probado, probado, puedes montar un arbolito sí. de lo que habías probado y me lo conocía todo y ahora es imposible. Claro, es imposible. Entonces, esta experiencia concretamente ha funcionado muy bien, están encantados, ya os digo, estamos trabajando en la parte de, de, de Japón y lo que hacíamos era un poco, un poco como redefinir el concepto del gaming. Esto del gaming, al final es utilizar un videojuego donde el fin, aparte de ser lúdico per se, es un fin que intenta comunicar algo potencial a nivel de publicitario para una marca, en este caso para una comunidad autónoma. Entonces, bueno, es utilizar dentro de la variedad del turismo, pues publicidad de cara, de cara al turismo. Y, y está funcionando brutal. Es decir, creo que, no sé si eh, porcentajes del 400% de accesos o de llamadas o de solicitudes de gente de Estados Unidos para acceso de tal... Es decir, no recuerdo exactamente los datos, pero son... los unos... que, que impactan en negocio, por ejemplo. No, impactan en negocio sí. totalmente. Es decir, ya no solamente son datos aislados de descargas o de lo que fuese, sino datos relevantes de... Oye, mira, a nivel de conocimiento, del, digamos del Brand Awareness, este tan famoso que se conoce, está mejorando una barbaridad. Este concepto de reformular el Albert Gaming ya lo habíamos probado previamente en otra experiencia que hicimos con Johnson Johnson, que era Listerine. Nos llegó la gente de Listerine y nos dijo, pues es que estamos interesados en hacer algo de VR con Listerine, pero no sabemos muy bien qué. Y entonces, claro, nos dijimos, joder, Listerine, ¿cómo hacemos algo con Listerine? Sí, a priori una chungo. Eh. Sí, sí, sí suena, suena, suena fastidiado. Entonces, al final les pedimos como un poco el, bueno, pues el brochure, el folleto de, bueno, y vosotros, ¿qué, ¿qué beneficios tiene Listerine? Entonces, estuvo viendo y aquí, nuevamente, que es un crack a nivel creativo, dijo, pues mira, con estos seis beneficios vamos a montar una historia en la que una persona va a aparecer en realidad virtual en un, en un baño, que puede ser el baño de cualquier de nosotros, frente al espejo, en el momento en el momento ese que te vas a lavar los dientes, y entonces pues, tú cogías tu pasta de dientes, tu cepillo, te lavabas, hacías el acting de lavarte los dientes, todo esto lógicamente te iba guiando, tenías ahí un bote de Listerine, que entonces te jugabas y en el momento en el que te jugabas que por cierto la gente siempre abría la, abría la boca cuando se llevaba el vaso a la, a la, a la boca, eh, tenía como una especie como de sueño lúcido en el que pff, te has tomado una cosa muy mala y, y estás en un sueño que te has teletransportado, entonces aparecías en un, una especie de río que una pinta de contaminación importante, con, con plantas carnívoras que te estaban atacando por los laterales del río y te ibas avanzando en una canoa que tenías que remar, con lo cual tú tienes que remar y esquiar, y esquivar un poco las, las plantas carnívoras. Y tú tenías un arma, y tu arma era el Listerine. Y entonces tú agitabas el Listerine y acababas con las plantas, acababas con la contaminación del río y mirabas un poco al frente y veías que había algunas montañas ahí y, y dices, ostras, que no son montañas, que son los dientes. Con lo cual te dabas cuenta que estabas dentro de la boca, teniendo un proceso en el que parte a parte de la boca ibas teniendo una serie de problemas que ibas solucionando gracias al Listerine y cada una de esas seis escenas correspondían con los seis beneficios que la gente de Johnson eh, Johnson nos había facilitado bueno. como tal. Y funcionó muy, muy, muy bien. Es decir, de hecho, esto se movió, claro, la pena es que lo movieron únicamente pues, por temas de, de, de centros comerciales, concretamente los Carrefour, llegó a un acuerdo con ellos, estuvo en Madrid, eh, Madrid Valencia y, y Barcelona, con incrementos de venta en ese punto de venta de lo que había alrededor de la experiencia, porque llevamos también en la parte de, de, del evento, yo qué sé, de, de 1.200%, una, una barbaridad. Una barbaridad porque, evidentemente, era una acción de dinamización donde venían los padres, a principio venían los padres con los niños... Sí, luego el niño quería para pegar a, a los ¡Claro! No, no, no. Y ya luego estaba... Incluso el padre, al principio, tenía como un poco de reticencia, esa pérdida de dignidad que todavía falta por... <risa> se ponen las gafas y dices, soy tonto! Entonces, hay un, a veces, no sé, hay una pequeña barrera que es esa pérdida de dignidad de qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, pero al final el padre se la acababa poniendo y era peor que el niño. Y, y funcionó, en ese, ese caso concreto, genial. Y, y más proyectos. No sé si quieres que te cuente más pues que, quería que contas también lo que tenéis con Inditex por, por tocar, sí, por sí, tocar sí. otros sectores sí. y lo mismo, para que la audiencia entienda sobre todo, más allá de, uh -huh. del caso concreto, ámbitos de aplicación. Cuéntanos sí. lo que habéis hecho para Inditex. Pues mira, para Inditex hemos hecho una, una, una experiencia que ya se ha hecho hace cerca de, de año y pico que lo que intenta es ser una experiencia de onboarding barra formación es decir, cualquier persona que vaya a entrar a trabajar en tienda, no es para la gente de central, sino la gente de tienda y cuando digo tienda no es Zara, sino lo de los nueve grupos o subgrupos o marcas que tiene, que tiene Inditex, que tiene una barbaridad, pues lo que hacen es, ellos van a los talent centers, que hay uno en Madrid, hay otro en Barcelona, en las determinadas ciudades más importantes de cada país a nivel del mundo, y ahí es donde se les hace una formación, donde firman el contrato, donde hace el típico curso coñazo de prevención de riesgos laborales, y ahora lo que se le agrega es una experiencia en realidad virtual en la que tienen que estar durante 20-25 minutos aproximadamente, realizando esa experiencia en la que se les presenta primero la, la empresa, Luego se les presenta un poco el ABC de la tienda, exactamente qué cosas tienen que tener en cuenta antes de entrar en una tienda, que aunque parezca una cosa sencilla o que no tiene mucha importancia, hay un montón de, hay un montón de, de elementos… Y luego, siempre estamos agregando temas de gamificación, un poco por de formación profesional. Se está viendo que para potenciar un poco el engagement de la gente, al final la formación muchas veces es aburrida, entonces, en realidad virtual, no tiene por qué no ser aburrida si la haces divertida, con lo cual agregamos temas de, de gamificación o de game design dentro de las experiencias. Y aquí, concretamente, pues hay dos o tres experiencias en las que pues, el usuario tiene que hacer o simular eh, cosas que le pasan en el entorno real. Pues, por ejemplo, te llega un cliente y te dice «Oye, quiero este producto que no está a la talla». Pues, entonces, la persona tiene que, en determinado tiempo, ir al almacén, en el al almacén en base a la etiqueta, pues que la etiqueta es como el core de todo, tienes que entenderla perfectamente, eh, ir localizarlo, entregárselo y todo eso tienes que hacer en un tiempo determinado que eso luego se va reportando datos y que luego la gente de, de IDTEX pues va, va revisando tampoco se trata de estar analizando a la gente eh, ni mucho menos o se trata de tener datos para ver un poco cuál es el, el rendimiento el desempeño de, la, de las personas pero sobre todo que tengan un, un welcome a sí, IDTEX. Un, un onboarding en la empresa que, flipante flipante y con unas cuotas de satisfacción pues para que te hagas una idea de cerca de 4.000 personas que lo han probado en, hay, hay una, una especie como de bueno, satisfacción in, Anónima al final eh, de, de 0 a 5 en la escala de Likert y está en 4,8. Entonces es que todo el mundo lo flipa. Es, decir, es que son todos si 5 y algún 4. Es lo que te está diciendo un poquito ese 4,8. Con lo cual la gente está encantada estamos haciendo ports o nuevas traducciones para nuevos países y ahora con las nuevas gafas que seguramente hablaremos, claro, quieren buscar cosas que sean más escalables, porque el problema que tienen ellos es que ahora es asociado toda una gafa con un cable, con unos sensores externos y con un ordenador, y eso por fortuna poco a poco se va, se va eliminando y, y se va a eliminar en el, en el corto medio plazo, con lo cual esto es una cosa que está al día de hoy está funcionando, que bueno, Nitex por su perfil bajo de comunicación, que no es nada nuevo no lo mueve, es una pena porque al final pues, generaría ese efecto reconocimiento a nivel mundial, no solamente nacional, sino a nivel mundial, y seguro pues una pondría más en valor este tipo de soluciones que de verdad no vamos no hay en otro sector. Pues último proyecto del que te voy a preguntar, uh -huh. porque nos vamos de gran empresa, una más pequeña, sí. pero con un producto que, que es accesible por casi cualquier uh -huh. cime, que sería Kiara VR, sí. uh -huh. que lo lleva, es un producto de la sí. gente de... ¿cómo, ¿Cómo se llama? Se llama Team Training, sí, team sí. training que Soraya, sobre todo Soraya, Soraya Deportillo, que sí que ha sido la, la crack, la auténtica visionaria, porque desde luego no tiene otra cosa, es decir, Soraya ya nos vino con la idea muy refinada, es decir, conceptualmente ella se dedica a temas de, de formación, de facilitación. y y tenía la idea esta suya pues de por qué no utilizar la realidad virtual para ayudar a la gente a hablar en público. Eh, claro, la idea sonaba muy bien, nosotros absolutamente abiertos a, pues, pues a desarrollar ese tipo de proyectos, como decía, no solo de grandes marcas, pero gente comprometida desde el mundo y, más y pyme. Con, y, o y con de, algo o, de innovación, O ¿no? de startup, hace, absoluto. Entonces, bueno, nos involucramos muchísimos, vamos, yo por, ha sido uno de los proyectos con los que más me he involucrado con, con mucha diferencia, y, y desarrollamos una experiencia que puede ser visible, en, digamos, en prácticamente prácticamente no en todos, pero en la práctica totalidad de los móviles eh, de las personas seguramente que nos estén escuchando a día de hoy, prácticamente no todos, y en las que tú puedes enfrentarte a 24 escenarios, ahora 24, pero en nada, 36 y se van a hacer siguientes adaptaciones, en las que te permite aprender a hablar en público. ¿Cómo lo haces? En realidad virtual, es decir, tú te pones las gafas, ves delante tuyo 24 situaciones distintas, desde menos personas, una entrevista personal o un auditorio con ciento y pico personas para enfrentarte a distintas situaciones y además la reacción de las personas son distintas, es decir lo que se suele hacer es que se trabaja con distintos grados de asertividad gente más negativa, gente más positiva para ver cómo te están impactando a ti, con lo cual eso Soraya que fue quien definió toda esa parte eh, chapó y luego eh, lo que hacemos, además, lo bonito de este proyecto es que nos encontramos una serie de limitaciones importantísimas desde el punto de vista técnico, ya que estaba corriendo en móviles que tampoco eran de muy altísima gama, con lo cual, claro, estábamos corriendo, uno, realidad virtual sobre cardboard, que es un poco la tecnología iniciada por Google hace cerca de 3-4 años, Muchas limitaciones, muchos problemas. que es, el, cardboard? ¿Qué es? El, poner, el poner tu móvil? Sí, poner una, una, gafa una gafa de cartón. Gafa, seguramente la gente ya haya visto por ahí algún tipo de gafa de cartón. Tú pones tu móvil, ejecutas una aplicación, la pantalla se divide en dos, pones esa, ese móvil con la pantalla en dos metida dentro de la gafa y estás viendo realidad virtual de muy baja calidad en general. Una calidad en, en la parte baja de la pirámide. Eh, y bueno, pues la gente pues, podía ver y estar trabajando con esa realidad virtual dentro de escenarios para hablar en público. Lo más, lo que da... Eso ya de por sí es complicado. Pero lo que da la vuelta a la tuerca... Es que aquí se mezclan, primero, que al usuario estamos viendo exactamente hacia dónde mueve la cabeza, porque es esencial cuando hablas en público estar dividiendo al público porque si no la gente se siente como ignorada. Con lo cual, estamos dando datos en tiempo real de dónde la gente está mirando, pero además estamos registrando en tiempo real lo que la gente dice. Con lo cual, utilizamos lenguajes de procesamiento natural de lenguaje, lo enviamos y eso se encargó la Universidad de Barcelona de hacer todo ese procesamiento y de análisis y de decir si la gente habla lento o despacio si utiliza field words o palabras que hay que está utilizando como de latiguillos continuos si, incluso si están nerviosos si no están nerviosos cuál es el timbre de voz si hablas alto si hablas bajo y todo eso después de un procesamiento de dos minutos cuando terminas te lo dice te da un mapa de calor te dice las palabras te dice tal y te sacan vídeos de recomendación de coaches específicamente para tú resultados. Es decir, no es que tú y yo lo hacemos y tienes un resultado y yo tengo otro y nos pone el mismo vídeo. No, no, no, no. Es que se han grabado mil y pico vídeos y hay un árbol de decisión que en función de los resultados va Te a tener un Paul. vídeo u otro. Con lo cual no ha habido ningún proyecto y está funcionando a nivel comercial, pero vamos, yo creo que el IBEX 35 está probando prácticamente sí. todo eh, Kiara y, y se van a hacer más cosas. Es que es un caso, yo creo, de uso genial para que la gente entienda el potencial de estas tecnologías. Es sí, decir, sí, sí, A día hasta ahora, ¿cómo te enfrentabas a tu miedo a hablar en público? Pues yendo a eventos a hablar en público, sí, sí. con el riesgo de que te salía mal, te frustrabas, uh -huh. que puedes ir una vez al mes o dos veces, al pero vamos, es muy complicado tener oportunidad de hablar en público todos los días. Aquí tú puedes entrenar el momento que quieras, tengas un huequecillo por Tal la cual. mañana, mediodía por la noche, aún sin, con un coste accesible, entonces, el potencial de estas tecnologías es revolucionar el, el que nosotros podamos enfrentarnos a un mo mogollón de situaciones o aprendizajes en el tiempo en el que queramos, pero con la sensación de que es real, de efectivamente, verdad. Efectivamente, efectivamente, con lo cual es que es un revolucionador de mercado, es decir, no es una cuestión simplemente de como se suele decir en inglés, gimmick, algo que bueno, que parece que sí, pero que luego no, no, no. Es decir, esto es una cosa que cambia el modo en el que se hace la formación y además, re respaldado no solamente porque lo pueda decir X personas, sino es que hay datos, hay proyectos que están funcionando y hay personas que están certificando que es que están aprendiendo y aprenden más y mejor y en menos tiempo además Cojonudo. Sí, sí, esa la leche. Ahora quería preguntarte también, para que la gente lo entienda, cuando hablamos de realidad virtual, en el fondo hablamos de realidad virtual, mixta y aumentada. Están uh -huh. las cosas muy cercanas. Sí. Y de hecho, en función de los últimos años, pues hay años que se ha hablado más de VR, más de uh -huh. AR. Uh -huh. Cuéntanos un poquito, ¿qué son cada una de estas siglas? VR, MR, AR... ¿Qué significan? ¿Cuáles son las diferencias y cómo las ves tú? Vale, pues bueno, eh, la realidad virtual al final lo que se trata es de que tú te pones una gafa que te ocluye eh, tu ángulo de visión o tu vista y te lleva a otro sitio, ya sea un sitio realista, irrealista, lo que sea, te está llevando a otro sitio. Tú no, digamos que te desconectas un poco del mundo real y vas a otro sitio. Eso es la realidad virtual, que eso es un PlayStation VR, un Oculus Rift, el Cardboard que hablábamos de, de Google y otro, otra serie de dispositivos. Luego estaría la realidad aumentada, que es bueno la realidad eh, aumentada es lo que hemos visto ya en muchos móviles incluso. Es decir, que al final tú cogías un móvil, sacabas el, pues el Pokémon GO, por ejemplo, que es un buen ejemplo. Pues veías como, una, es como algo que está volando, poco integrado en el entorno, como una información adicional y bueno, pues el Pokémon GO, puesto por ahí dando un poco vueltas, lo tienes que perseguir y demás. Eh, ¿qué es lo que ha pasado? Que han evolucionado mucho los dispositivos y ha habido una necesidad, creo yo, a nivel de marketing, de intentar vender que lo que se va a salir ahora de realidad aumentada, digamos que es una evolución. Entonces, como para no llamarle la nueva realidad aumentada, se han inventado un nuevo concepto que se llama realidad mixta, que es una realidad aumentada mejorada. ¿En qué sentido? Es ahora los hologramas, los elementos 3D, lo que tú pones o integras en el entorno real, se integra de manera... Perfecta. Es decir, el dispositivo, ya sea un móvil que todavía no del todo y, o una gafa, que hay muchas, que también podemos hablar luego de, de Magic Leap, de las HoloLens de, de Microsoft y otras gafas como las de Apple que van a venir, lo que hacen es entender eh, un poco la geometría o entender el entorno. Intentan recrear un poco cuáles son tus sentidos a nivel cerebral y decir quiero recoger la máxima cantidad de inputs, de señales de entrada para intentar procesarlas y en base a eso hacer lo que, lo que fuera. Entonces, te permite que ese Pokémon, que antes tú veías que estaba como medio flotando, colocado, entienda que esto es en una habitación, que tienes una mesa y que se te esconda debajo de la mesa. Que se te cuelgue del techo y con animación de que esté colgado. Y llegará un momento en el que, que ya se ha conseguido con una serie de, de experimentos en el que tú puedas tener elementos virtuales integrados con los reales y no sepas distinguir qué es real o qué es virtual. Para esto queda... Pero esto es una cosa que está en el futuro y que va a llegar, sin lugar a dudas. El, la pregunta sería cuándo, y eso no tengo la respuesta, ojalá. Pero, pero va a llegar. Y hablamos de cambios, de revoluciones a nivel de humanidad, absolutamente. Entonces, la diferencia es esa, es decir, te pones una gafa, te vas del mundo real y te vas a uno virtual, y en el, la realidad aumentada, pues sería... Aumentada y mixta. Mixta es como la nueva versión de la aumentada. Y ahí ves el mundo real, ya sea a través de un móvil o a través de gafa, donde la integración de los elementos, pues en la aumentada es menos consistente sí. y en la mixta es perfecta. Sí. De hecho, hemos visto, de mixta he visto hace poco cosas como mucho prototipillo, ¿no? de oye probarte unas, eh, unas zapatillas sí. y te eliges el modelo, sí. te miras tú al tu pie y eso es capaz de adaptarse y, y darte una sensación... Sí. Para mí ya bastante cercana lo que sería tener unas zapatillas de ese tipo. Es decir, aplicaciones, por ejemplo, en commerce sí. de sí. este tipo se le ven de hecho sí, sí. De hecho, la de los pies que has comentado esa la estoy viendo hace poco, creo que era Nike quien había sacado una especie como de concepto, prueba, para ponerte las zapatillas. Claro, el problema que tienen es que a la hora de la, la... Es decir, encontrar el pie, tienes que quitar tu zapatilla. Tienes que ser como el pie, digamos que desnudo, con un calcetín. Claro, no hay muchos algoritmos que lo que hagan es analizar cómo es la forma del pie, mientras que ya hay muchísimos, está resuelto, de ahí a los filtros de Snapchat, de Instagram, caras, de cómo es la cara. Claro. claro, porque la realidad mixta podría ser la, perfectamente sí. unos filtros de Instagram que lo están utilizando millones y millones de personas diariamente a día de hoy en el mundo. Pero claro, está reconociendo, en base a unos algoritmos súper testados y probados, de cómo es la cara de una persona el pie era más complicado. Entonces yo creo que tiene una serie de como cuando yo lo estuve viendo el ejemplo, estaba muy bien pero cuando movías un poco el pie tenía un poquito así como de saltitos. Sí, se notaba. Porque todavía le falta, le falta un poquito para que los algoritmos estén más finos y para que el procesamiento de los dispositivos... Pero el camino, es decir, se ve. No es una cuestión de decir está ya, ya, ya. Es decir, se ve. Hay, una, hay cosas que ya están y cosas que van a venir en el, en el cortísimo plazo. Pues justo que la siguiente pregunta es ¿cómo es el estado actual de cada una de estas cosas? no Para que la gente se haga, uh -huh. se haga una idea ¿cuáles cuál son las así la tecnología que a día de hoy podemos estar viendo y qué cositas podemos hacer? A ver, bueno, en realidad virtual, por ejemplo, por ir un poco por bloques ya que hemos sí. hablado de las tres, ¿no? Para yo ordenarme la cabeza. Pues en realidad virtual el estado es un estado en el que hubo un hype importantísimo hace cerca de dos años parecía que la realidad virtual iba a llegar ya, ya, ya, parecía que esta primera generación de dispositivos es la que iba ya a penetrar en las, en las casas de las personas, esto ya la realidad nos dice que no es así, por una serie de condicionantes que también podemos hablar de ellos y que tienen toda la lógica del mundo, sí se está integrando en la parte de las empresas, sí que se ha integrado, sí que ha habido un, una época de año y pico, dos años, en el que se han hecho un montón de demos técnicas, de pruebas conceptuales, muchas de ellas de una calidad infin, ínfima, muy muy baja, con lo cual yo las daría por inválidas, y otras que están funcionando, como algunas que, bueno, que hemos hecho nosotros y otras que he hecho toda la gente. Evidentemente, hay gente que también hace cosas muy, muy, muy chulas. Entonces, ¿cómo está ahora esa capa de demos técnicas, esa capa inicial de marketing, de utilizar cualquier cosa para llevarle a un evento y que la gente se ponga una cosa que no conoce y flipe, porque la gente lo que hace es flipar? Pues ya un poco se, ha, se está ya como quitando. ¿Y dónde? qué es lo que, que.? Eso a mí me parece positivo. Sí, es un avance. Eh, me parece positivo, es decir, ya nos hemos quitado la capa del humo. Del postureo y ahora entramos en la capa de esto de verdad a qué aporta valor. Pues mira, esto aporta valor a esto, a la formación, esto aporta valor a esto. Entonces tú vas viendo un poco en esa línea dónde está aportando valor de verdad. Y eso es lo que está viniendo ahora al mercado. Que ya había antes, como los ejemplos que hemos comentado, pero ahora sigue porque van viendo que funciona, va viendo a nivel psicológico, a nivel de tratamientos eh, médicos, de reducción del dolor. Es decir, es que hay una cantidad de aplicaciones brutales, brutales, que de verdad funcionan. Con lo cual, a día de hoy, esto es como un mercado en el que tuvo ese pico inicial, parece que va a llegar, y ahora pues, está más en la parte más empresarial, entrando. Y en paralelo, en la parte de consumidor, entrando con el tema de la, los videojuegos, que es como un buen, digamos, vector de entrada, una cuña, que intenta entrar en el mercado con el tema de los videojuegos. Quien haya probado un buen videojuego de realidad virtual, evidentemente, la experiencia es absolutamente distinta. Es muy emocional, es muy físicamente desgastable... Sí. Pero impacta, eh, no, bastante, muchísimo. pero impacta una barbaridad y, y te complementa lo que puede ser. Tú puedes decir incluso, oye, pues mira, la juego normal y ahora, por otro lado, voy a jugar en realidad virtual con las gafas este, esta escena, vale, o, este, o estas tres pantallas que hay ahora. Entonces, eh, es brutal y está entrando. Eso por el lado de la, de la VR, con lo cual sigue un crecimiento sostenido y, y, y vendrán más, seguro. vale. De hecho, ahora salen unas gafas, eh, bueno, ya han salido, ya están en pre-order, van a salir de, creo que es desde el día 1 de mayo, se envían a partir del día 21, es decir, dentro de menos, casi una semana aproximadamente. Y ahí es cuando va a entrar la, digamos, la segunda generación de las gafas de realidad virtual que son sin cables, autónomas y con una calidad más que decente. Con lo cual, eso ya va a hacer que, digamos, que la facilidad de uso de una gafa sea pues eso, pues muy fácil, una muy elevada. Una facilidad muy elevada. Antes es, quien lo sabe un poco, es el ordenador, que sea si unas características determinadas, conecta esto, conecta lo otro. De, es complicado. De hecho, si vas a los centros de VR que hay varios en las ciudades importantes, donde sí, sí. te encuentras gafas de este tipo, que son, conectas un ordenador, que van con cables, sí, que te cierto margen de autonomía, pero tampoco te puedes ir demasiado porque te quedas sin el cable. Bueno, eh, ayer, ayer precisamente me pasaban una, ayer por la noche, me pasaban, hay unos centros, en, no quiero decir el nombre, pero bueno, hay unos centros en, en Nueva York, eh, con unas colas es decir, que alucinas y yo les decía ¿pero esta gente tiene contenido ad hoc? es decir, ¿han desarrollado contenido ad hoc para ofrecer a la gente que luego en sus casas no lo pueden ver? o sea, para, para intentar yo entender cómo se mueve la gente en relación de decir no, no, yo no voy a ser el centro porque esto lo puedo ver en mi casa no, no, eran contenidos del market en el que tú llegas y, y dices, quiero jugar a zombies, quiero jugar a tal, y tienen 60 contenidos y tú vas un poco eligiendo, o el Beat Saber, que lo ha reventado, que tú vas bailando al ritmo de una música que te mola y vas un poco ahí con láseres trabajando, que es el videojuego más vendido en todas las plataformas de tres tipos checos que se han hecho de oro, y es decir... Está funcionando muy bien y ahora vuelve el mundo de los arcades. Antes los arcades desaparecieron porque los videojuegos que tú podías probar ahí, al final los tienes en casa en un ordenador. Pero es que ahora, como la gente todavía no tiene las gafas en su casa, pues vuelven los arcades. Y no solamente el arcade de la típica gafita que te sientas y juegas, sino es que ahora hay arcades cada vez más que te vuelvan la cabeza loca. Es decir, que tú te puedes mover por espacios de 100 metros cuadrados teniendo experiencias que en la vida vas a tener o no sé si alguien conoce la experiencia de Iñarritú, González Iñarritú, el, el director de cine, que se llama, creo que es Sangre y Arena, que bueno le dieron el Oscar honorífico a nivel sí, eh, igual, cinematográfico no hace un año eh, por revolucionar o abrir lo que son las puertas del cine. eso es una experiencia, eh, como se dicen local base, es decir, está en un sitio central, es como una fuese una, una nave industrial en la que tienes tú vives la experiencia eh, como si fueras un inmigrante que eh, desembarca en una playa, entonces tú tienes que ir descalzo, te ponen las gafas de realidad virtual con la gaf, con, el, con la, la mochila del ordenador, todo esto que comentábamos antes. Y tú vas haciendo la experiencia de cómo sería el desembarco, ver los helicópteros, los, eh, eh, digamos los guardacostas, la policía que te está acosando. Y la gente sale llorando. Es decir, es la experiencia más emocional saco. a saco que existe. Es muy, muy limitada. Y el problema que tiene a nivel de escalabilidad. Claro, necesitas una, una serie de instalaciones pues, que no es no sencilla importante. de encontrar. Entonces, todo se está moviendo en la dirección adecuada. Quizás menos, menos rápido de lo que quisiéramos, eh, lógicamente, sobre También todo. es que queríamos, a lo mejor, que fuera mucho más rápido. De, porque lo VR, hace, lo dices tú, hace dos años, parecía sí. que se movía a una velocidad sí. brutal. Sí, y se movía, se mov... es cierto que se movía muy rápido. Lo que pasa es que los, los analistas, estos de hay sitios de como IDC, de Superdata, pues de grandes consultoras, también como con, yo creo que desde el, desde el conocimiento desde el desconocimiento, contribuyeron o contribuyeron un poquito a decir, bueno, esto va a tener unos crecimientos de, yo qué sé, de por 10, y a lo mejor era de por 3. Y esto ha pasado, sí. Luego han ido reformulando, cambiando lo que son sus datos para ajustarlos un poco más al mundo real. Ahora sí si se ven los datos, son creo que mucho más realistas, pero antes eran crecimientos exponenciales desde el día 1. Ahora ya son crecimientos en los que se duplica el mercado. Ahora, por ejemplo, el último de IEC decía que... El 2019 frente al 2018, esto se publicó hace dos días. Eh, no sé si argumentaban un 58% de crecimiento. Bien. Me lo creo. Sí. Me lo creo, o incluso puede ser más. Me lo creo. Por ocho, no me lo creo. Sí. Pero vale. bueno, pero va creciendo. O sea como sea, a mí, los cuatro millones y pico de gafas de PlayStation VR sí. que has dicho ya me parece un dato brutal. O sí, sea, sí. porque sí, es sí, una sí, penetración sí, sí, de mercado muy fuerte. Y con, un, con unas gafas que al final son relativas, porque creo que son 200 son, y pico. Pero, son un poquito más, quizás 300 vale, y pico de 400, más, pero la, más la consola. Más la consola, eh, más los juegos, o sea, que quiere decir que eso no lo puede tener cualquiera. Que yo en mi casa lo propongo y me echan la bronca. Sí, sí, sí, no, no, no me extraña, no me extraña. Pero bueno, no, y no solamente la, la PlayStation VR, sino hay Oculus Go, por ejemplo, es una gafa que te cuesta 200 pocos euros. No es la calidad a nivel de experiencia, de experiencia como la de PlayStation VR, pero tiene casi 2 millones de gafas en el mercado. Que al final hay mucha gente que se está impactando. Es sí, decir, que poco a poco, yo, haciendo los cálculos, estamos cerca de los 10 millones de usuarios que, ten, que tienen dispositivos de una gama media. Es decir, olvidándome de las Cardboard, de gafas de cartón o incluso de las Gear VR, que hace cerca de esos dos años que hablábamos, las grandes operadoras como Orange estaban regalando gafas de VR. Si te comprabas el Samsung o no sé qué, te regalaba las gafas de VR. Había contenidos de una calidad bastante baja y había cuatro, con lo cual la recurrencia a ese contenido es bajísima y esas gafas a día de hoy están en el cajón de la gente y de hecho Samsung ha abandonado esa gafa de Gear VR. Seguimos, ¿estado de AR y MR? Sí, el estado de AR, bueno, yo creo que está totalmente acelerado desde que Apple, hace cerca de dos años, ya lanzó, año y medio, sí, aproximadamente, lanzó ARKit, que es un motor que te permite, con sus dispositivos móviles, un iPhone un iPad, siempre que tengan un procesador de A9 o para arriba, eh, lanzar contenidos que sean 3D e integrarlos con el mundo real. La integración, digamos, que no es... La que tienen otros dispositivos, es decir, entiende planos, a día de hoy planos verticales, horizontales, eh, algunos elementos del entorno los puede entender, no entiende hasta a día de hoy, no entiende más, ahora en junio va a anunciar muchos más elementos que se, que se van a actualizar y ya se han hecho millones de aplicaciones de realidad aumentada utilizando la tecnología de Apple de ARKit esto no, no es más que el preludio de lo que Apple está preparando, es un ecosistema de realidad aumentada en el que a día de hoy tú lo consumes con sus dispositivos móviles pero en un futuro de medio plazo o corto plazo se va a consumir con sus gafas, que si quieres de eso luego, luego hablamos. Justo lo siguiente vamos a entrar. Vale, ¿sabes? vale. Y, y luego por otro lado está ARCore, que, es que es como el ARKit, digamos, de, de Google, Google que va siempre un poco ahí a su rollo, tenía Google Tango, para quien lo conozca sea un poco más techie, era una solución bastante interesante que funcionaba en dos móviles, concretamente, que lo que hacían entender el entorno a nivel geométrico muy bien, desde un dispositivo que por cierto se calentaba bastante, que pesaba y cuando Apple lanzó ARKit esta gente lo que tuvo que hacer rápidamente en una o dos semanas máximo, es coger sus códigos, todo el código que tenía de Google Tango y lo estuvo reformulando y comentando, de hecho tú cogías el código de ARCore y había comentarios eh, había líneas de código comentadas de, de Tango, para adaptarlo rápidamente para sus dispositivos para decir que nos están comiendo el terreno, entonces Digamos que Google va como siempre ocho meses, un año por detrás de lo que va presentando Apple, un poco ahí a trastabillado Entonces, sí, con, con dispositivos de Android se pueden hacer cosas de, de, de AR y de hecho las estamos haciendo, pero el que está abriendo más mercado de manera paulatina y bien y más sólida... Es, es Apple. Y eso por la parte de AR y por la parte de realidad mixta, pues lo que hay a día de hoy es una segunda versión de, de las HoloLens de, de Microsoft presentadas en el Mobile World Congress por, por, por los sheriffs, por el Sandela, por el Kidman, que es el que lleva toda la parte de inmersivo, y donde Microsoft creo que a día de hoy es, es la empresa mmm, con mayor capitalización bursátil del mundo, por encima de Apple, de Amazon de tal, que les eh, superó hace cerca de 6-7 meses, cuando Apple tuvo una bajada, y, y dijeron que la siguiente plataforma de computación, es la realidad mixta, en la que presentaron el tema de los eh, dispositivos de HoloLens, eh, de HoloLens 2, diciendo que era, a día de hoy, creo que una propuesta bastante honesta y realista, diciendo que era para empresa, vinculándolo, por supuesto, con sus servicios en la nube de Azure y demás, eh, llegando a acuerdos, o al menos el logotipo lo tenían ahí, yo no sé si es lo que hay detrás, si hay humo o no, pero con empresas importantes de distintos sectores y que se estaban utilizando o aplicando dentro de la industria a nivel de educación, a nivel de, de cadena de montaje, a nivel de logística, es decir, determinadas cosas. Con lo cual, por ese lado, bien. Y luego está por otro lado Magic Leap, que era una empresa como muy secreta, en la que nosotros creíamos y todavía creemos en gran parte, en la que es una gafa eh, similar, análoga a la que presentó ya en su momento HoloLens. Esta gafa se presentó en, en julio del año pasado, al final nos hicimos, nos hicimos con unas a finales de agosto. Y la gafa lo que te permite es tener una calidad de hologramas de los elementos 3D muy buena. Eh, está muy bien pensada la gafa, la verdad, y, y es una gafa de desarrollo. Ahora van a sacar supuestamente a finales del 2019, primeros del 2020, la gafa comercial que supuestamente pues, va a ser, bueno, seguro, va a ser bastante mejor, pero la que hay ahora ya está bastante decente y se pueden hacer cosas que de hecho estamos cerrando proyectos en relación con, con esa gafa. Entonces eso es un poco más o menos lo que es el, el ecosistema, digamos a día de hoy, ya no es lo que hay en el futuro. Pues como te iba a preguntar sobre el ecosistema, ya dado un, un repaso, eh, ¿Cómo ves? ¿cuáles son el, los principales players para ti en este ecosistema? Es decir, ¿por quién apostarías? Ahí has dicho un poquito Apple, uh -huh. pero de, del resto, ¿qué puede aportar cada uno? Pues ¿Y mira, siguiendo, siguiendo la, la, la traslación, la diferencia está de si VR tal y cual, eh, por VR yo creo que quien se vaya a bailar el gato al agua, que me puedo equivocar perfectamente, es Facebook con la compra de, de Oculus. Se compró Oculus, eh, yo creo que Oculus lo quieren borrar como marca, como tal de hecho ahora eh, Oculus Research, que era el departamento de investigación de Oculus, ahora se llama Facebook New Realities, o algo así es decir, están como intentando ya hacerse con el control de todo, ha habido eh, cambios a nivel de organización de empresas que están eh, de gente que está trabajando dentro y les han estado moviendo y entra gente de, de Facebook como decir, bueno, que viene papá, déjame que voy a empezar a mover el asunto y con lo cual a mí me da que en el mercado de simas de consumidor eh, Oculus barra Facebook se va a llevar el asunto y lo va a potenciar mucho desde el lado social. que Quien pruebe el lado social es un, es un bloom total absoluto en la, en la cabeza. Eso por un lado. Desde el punto de vista empresarial, podría ser, y lo podría hacer, yo creo que es un step muy fácil también la gente de Facebook. De hecho, han abierto un departamento de VRAR para empresa y hemos llegado a un acuerdo con, con ellos. Pero también está la gente de HTC, que no tengo muy claro exactamente qué, qué es lo que van a hacer. No sé si sabéis que bueno, vendieron su departamento de movilidad, han, perdido, han vendido varias patentes a la gente de Google, y a día de hoy HTC es exclusivamente VR. Exclusivamente VR. Se está centrando mucho en el mercado asiático y luego ya, que hay un montón de una locura absoluta con el tema este de la VR, y luego ya en el resto del planeta. No sé cómo van a hacer. Es cierto que tienen unos buenos dispositivos a nivel de calidad, por lo menos muy enfocados a nivel de empresa, con lo cual, no sé exactamente qué le va a pasar, es un buen player, a día de hoy si haces algo a lo mejor muy de empresa, con una calidad brutal, te puedes plantear HTC eh, Vive, que es el eh, Vive Pro, que es el que está ahora, eso por la parte de VR es un poco por donde lo estoy viendo así, a nivel de players, ¿no? No, no veo a Google, por ahí entrando van, decían que estaban trabajando en un headset, una, una gafa, que es lo que se suele utilizar como la, la, la jerga. Eh, una gafa con una resolución brutal, hay otros players que están saliendo como Pimax, que son unos chinos, otros se llaman Barjo, que hablan de gafas bio no sé qué, utilizando como que uh, tu, tu, tu vista con estas gafas va a ser la misma que la que tú estás viendo en el día a día, ni de coña, yo creo. Hasta que no lo ves este tipo de cosas, sí. ya sabes que al final lo que intentan es posicionarse, levantar financiación y, y generar veremos, mucho ruido y luego ya veremos qué es lo que pasa. Entonces, eso desde el punto de vista de la VR ¿vale? Veo a Oculus Facebook y a HTC en peor posición, pero yo creo que Facebook lo va, lo va a partir. Están apostando de verdad, contratando a gente, abriendo centros de investigación en varias partes del mundo y llegando a acuerdos incluso con universidades de renombre para, para mover esto. Luego, en la parte de de ARMR, yo creo que cuando llegue Apple con sus gafas es que lo va a reventar, va a llegar en el 2000, no creo que sea este año, ojalá, pero no creo que sea, aunque van a presentar cosas interesantes ahora en, en a nivel de Kit de su motor de AR en, en junio. Yo creo que será en el 2020, 2021 seguramente, llegará con unas gafas de consumidor, con lo cual es la primera entrada del AR en consumidor y eso es importante, porque ya estamos hablando de que no hablamos solamente del ámbito empresarial, digo AR o MR en la terminología que comentábamos antes, inmersiva, es decir, en el sentido de con gafa, en el que yo no utilizo las manos para ver a través de un dispositivo, sino es mi, mi visión, con un ángulo de visión más reducido, lógicamente, al menos en primera instancia, pues de los contenidos, verlos integrados en el entorno y que me permitan hacer trabajar, irme eh, a, yo qué sé, de turismo y ver lo que tal, es como el Google Maps o el TomTom, Tom, pero me lo tengo integrado en entorno real, mil historias, es decir, aquí se te puede ir la cabeza y empezar a pensar mil aplicaciones. Entonces yo creo que Apple, en el lado de consumidor, lo va a reventar. También es cierto que Facebook Oculus se está ya desde hace ya un año y pico ya lleva trabajando en algo de AR. Bueno, tiene gente muy buena trabajando, están fichando a gente también muy buena. No sé si de repente sorprenderán para intentar con, eh, competir de repente con la gente de Apple. Yo creo que van a intentarlo batir a Apple por es un complicado. tema histórico es complicado por todo el ecosistema que tiene sí. montado también la gente de Apple pues sacará una gafa seguramente cara vinculada a tu dispositivo móvil sí, pero bueno al final para la gente que es de mundo iOS eh, y además teniendo en cuenta cómo lanza Apple las productos Eso que es. es el producto más el marketplace con creadores de contenido o sea, que es lo que hacen muy bien ¿no? sí, que efectivamente ya que desembarcan pues tienes mogollón de contenidos de mucha calidad validados Eso que es. hacen que tu experiencia sea otra cosa esta gente se puede comprar si quiere Europa es decir, cuando sí lo que tienen ahí simplemente encaja dice ahora Europa es nuestra, ¿sabes? Y se la compran. Entonces, yo creo que Apple va a ser no sé si el primero o el segundo, pero va a estar ahí. Ya digo que Facebook, Oculus va a intentar sacar algo, no lo va a sacar yo creo que hasta dentro de 3-4 años en el sector este de la RMR. Estaba Windows por ahí haciendo cosas, en la parte de la VR no acabó de cuajar Intentan ahí, y a varios eh, fabricantes, Lenovo, Acer, HP, eh, Samsung también haciendo cosas, que algunas cosas bien, otras mal, pero no han cogido mucha cuota de mercado. Y ahora Microsoft está en la parte, no tanto de consumidor, en la, parte, en la parte empresarial de esta MR. ¿no? Y entonces, va a estar ahí la pugna, yo creo que a nivel empresarial, entre un Microsoft y un Magic Leap. Entonces, no sé quién ganará. Creo que a día de hoy, eh, es que nosotros hemos sido muy believers, estamos un poco sesgados, aunque teniendo siempre es el objetivo, con la parte de Magic Leap. Hemos hecho eventos específicos de Magic Leap, tenemos buena relación con ellos. Eh, se ven muy bien los contenidos, con lo cual mola porque tú no ves algo que… Es decir, es un holograma, lo estás percibiendo, lo percibes, ves la diferencia de la realidad al holograma, pero está muy bien, ¿vale? Entonces, yo creo que a nivel va a estar el pastel ahí entre parte HoloLens y parte Magic Leap, que es lo bueno que tiene Microsoft, que tiene vinculación muy clara con Azure, que hay mucha gente que trae que tiene efectivamente Claro, entonces, si yo soy una empresa muy grande que tengo servicios de, de Azure, pues no me interesa seguramente irme a Magic Leap, me, a lo mejor me interesa comprometer un poco más la calidad del holograma, para, pero tengo una integración plena con mi ERP, con mi CRM o con lo que fuese con lo cual yo creo que van a estar ahí un poco procurando sea cual sea y está haciendo un poco así de futurismo al final nosotros no, no nos vinculamos con una tecnología ni nada sino que vamos bueno. y, y, y de hecho es bueno que haya opciones al, cierto, sí, sí, al final sí. esto está haciendo que todo el mundo se ponga las pilas totalmente ¿no? eh, creo que ayer antes de llegar a la conferencia de desarrolladores de, de Microsoft y salía bastante tema de, sí, sí, sí, sí, de sí, realidad no, aumentada y tiene mucho sentido su alineamiento o sea Microsoft que ha pasado de ser una empresa muy cercana al consumidor en los sí. últimos años ha trasladado al mundo B2B totalmente y esto es muy consecuente o sea, yo creo que están siendo súper sí, consecuentes sí. y eso les puede dar muy buenos resultados. Sí, la capa toda esta azure que han hecho con inteligencia artificial, con Machine Learning, toda esta subfamilia muy dentro de integrado. la inteligencia artificial, muy bien integrado, muy orientado para empresa creo que muy contigo muy honesto en el sí. sentido de mira, vamos para esto, porque por ejemplo en el caso de Magic Leap, pues claro, al final lo que quieren es, eh, ellos quieren, se, han levantado la pasta de, de no una sí. teleoperadora japonesa. Más de, más de mil millones han levantado, ¿no? no pues bueno, la... no, no, han levantado, antes eran 2,8 billones bueno, de, pues una de dólares, eso una barbaridad, números que no computas ya a nivel de cabeza, sí. te faltan ceros, no, que no caben los ceros en la cabeza, pero ahora, hace poco, no eran 250 millones de, de dólares para el desarrollo de contenidos junto con una teleoperadora, eh, eh, una de las principales, pues, pues, pongamos un, un Movistar o lo que afuera, eh, en Japón, que quieren ellos, quieren... ellos tienen un concepto que es generar como una especie como de ciudad extendida, que eso va a llegar. Ellos le llaman el magic verse, por esto de también los terminitos que se inventan. Pues al final que tú vayas a ir por la, por, la, por la ciudad andando y que tengas información adicional acerca de mil cosas, integrada en el entorno, con lo cual va a haber estructuras físicas y estructuras digitales o virtuales vinculadas a estructuras físicas. Eso no va a ser simplemente eh, a nivel individual, que yo lo voy viendo, sino es social, en el que la gente va contribuyendo, en el que las instituciones a través de tal van contribuyendo con lo cual la experiencia a nivel de ciudadano, ya no hablo solamente de marketing o de tal, sino es que hay estructuras eh, virtuales vinculadas con estructuras físicas y eso ayuda para mil cosas, incluso para temas de accesibilidad yéndome al, a punto claro Entonces, mmm, es una locura, esto lo estaban implantando eh, de manera inicial eh, en Miami, en la, universidad, en la Universidad de Miami es decir, querían con la ciudad de Miami pero el piloto está haciendo toda la universidad y todo el campus de Miami, que ya lo están haciendo y ahora ha llegado, ha enamorado un poco a la gente. Pues estos no se sé, ven como o algo así, un nombre raro. El eh, NTT, cómo como será, sí, ¿no? Sí, esa, esa, esa gente. Esa gente. En, en Japón. Para, eh, ...para montar dentro de lo que es en Tokio... ...intentar montar con la red 5G... ...es decir, ¿por qué le interesa a esta gente? Porque quieren utilizar la tecnología de 5G... ...con sensores IoT vinculados... ...para que tú puedas estar... ...con las gafas de realidad aumentada... ...incluso interactuando con entornos... ...¿vale? Porque yo podría estar... ...en mi casa y tener un dispositivo de IoT... ...en mi lámpara... ...y que yo de repente con la gafa... ...yo qué sé, toque de repente o diga algo... ...y el dispositivo de IoT cambie lo que fuera... ...entonces... Yo qué sé, es que sí. se, te, se te pueden ocurrir es... Las es, conexiones es tan, son miles Es tan amplio, es tan ah. amplio que, que ni siquiera nosotros conocemos, yo diría que ni el 10% de lo, que, de lo que se va a poder hacer. No, va a ser la hostia. Sí. Vamos a ir cerrando, ¿no? Bueno, podemos, viendo lo visto, podemos hacer un especial de un día antes, la sí, sí. <risa> sí, sí, sí, sí, claro, Es claro. súper interesante. Pero te voy a hacer dos últimas preguntas. Sí, claro. Una muy terrenal. Porque seguro que la audiencia nos ha escuchado y lo está flipando, le encantaría hacer cosas, pero para una, una gran empresa ya hemos visto que, que se lo puede permitir, una uh -huh. mediana empresa con ambición también, uh -huh. pero para una PyME esto está cerca o todavía no te puedes plantear hacer bueno, de a este ver, tipo? Depende de la PyME, depende del producto que venda, es que depende, es que no, no te podría decir así directamente, para todas ni de broma. Eh, yo, no, yo no veo todavía en la realidad virtual, digamos que el proceso de producción, todo lo que implica, implica unos costes adecuados, sobre todo si quieren hacer algo de calidad. Y hablando de realidad virtual más de 3D, si quieres hacer algún tipo de vídeo 360 promocional, entonces una pyme se lo va a poder pagar. Hace dos, tres años no se lo podría pagar, el proceso de producción era muy complicado, había muy poca gente, era un servicio razonablemente y caro y ahora los precios se han, se han bajado a los infiernos con lo que ahora alguien quiere hacer algo de Video360 que, que pueda aportar valor perfectamente pues bueno, si se le encuentra el, el medio adecuado y el encaje y tiene una necesidad que, que la suple y que contribuye, pues pueden utilizar Video360 Experiencias VR 3D que técnicamente son mucho más complejas eh, al final, vuelvo al tema de la pasta, es complicado de, de implantar, entonces tienen que plantearse pues ¿Cuál va a ser el retorno de esa experiencia? Si en el día a día de sus clientes o como fuese la van a utilizar, si a lo mejor quieren buscar alguna herramienta que es utilizarla in-house en, en su empresa que les permite hacer lo mismo pero más rápido y en un cuadro de amortización de unos meses de repente lo tienen resuelto. Mm, no sé, es todavía complicado yo veo, por ejemplo, más llegada a la PyME pues con temas de realidad aumentada a lo mejor para, para enseñar productos pues esto de e-commerce que antes hemos estado comentando pues eh, yo qué sé, eh, si yo quiero tener venderte cosas eh, productos físicos que tú vas a tener en tu casa y, y a mí me posibilitas la, la, me das la opción de decir oye, ¿y por qué no lo puedo ver eh, delante mío a la escala? o ¿por qué no lo puedo configurar? y, y tengo, yo qué sé, una previsualización previa final, redundancia. Probadores virtuales, este tipo de cosas, que además eh, tienen el potencial de estandarizarse para sí. determinadas gama de productos y por lo tanto hacerse más accesibles, sí que uh. iremos viendo. Sí. Pero esas experiencias es custom para ti misma o sí. te aporta mucho valor a la empresa o todavía queda a mejor tres, cuatro años sí. para, sí, para va... que sean accesibles. Sí, por ejemplo, hace… ¿cuándo fue? En septiembre del año pasado, a pues, mí concretamente nos contactaron una gente que quería hacer… en una PyME, eh, no era de Madrid, que era de Logroño que querían hacer pues como si fuese un fitting, es decir, eh, eh, ellos vendían trajes y lo que querían era ajustar eh, esos trajes pues que la gente se los pudiera más o menos ajustar sí. a su propio cuerpo y ver cómo le queda y ver crear. cómo le queda y además que el encargo fuese muy muy fino, es decir, que ellos no tuviesen que ir allí a hacerlo, sino vaya mira, a mí lo que me viene es esto, esto, esto. Claro, eh, analizando un poco con ellos, digamos que el mercado todavía no estaba 100% sí. preparado, porque el, el margen de error que se podía tener sí. en ese envío, en ese pedido, pues todavía era elevado. elevado. Claro. Entonces, bueno, pues todavía hay un... Es decir, yo todo esto lo veo fijo para gran empresa, fijo para startup de producto que lo quiera sacar... Sí y para PyME, concretamente, deberían tener muy claro exactamente claro. cuál es el rendimiento que van a tener y un cuadro de amortización de todo eso. Sí, un aporte de valor muy fuerte. A lo mejor, por ejemplo, el eh, tipo de cosas de simulación de algo que puede tener impacto en la salud del trabajador o lo que sea y que, y que eh, evidentemente, es mucho mejor hacerlo en un entorno virtual que en uno real porque evitas no sé qué. Bueno. Empresas, por ejemplo, el tema de prevención de riesgos laborales, que decíamos que son tostonazos absolutos los cursos. Pues, pues es que es que ahí, por ejemplo, lo puedes hacer perfectamente. Entonces, pero claro, el tema es que hay que generar ese curso que ahora está muy sencillo en 2D, hay que llevarlo a un mundo 3D. Es que el, el gran gap que existe con la realidad, estos mundos inversivos, no virtual aumentada, sino los mundos inversivos, es que antes Internet, digamos que era un mundo plano que tú a través de una pantalla del tamaño que fuera y al final eran contenidos que ya estaban que tú hacías como copia y pega, escaneo y lo tengo, o lo transcribo y lo tengo. Es que aquí la tipología de los contenidos es distinta. Es decir, es que te tienes que traer contenidos que son en 3D. El 3D, aunque exista desde los ancestros... Sí, es más caro de es, más, es más caro, es más complejo. Depende del nivel que quieras llegar. Depende del dispositivo, hay que optimizar una cosa u otra. Entonces hay que recrearlo todo como desde cero. Es decir, es, no hay nada. Es un páramo y tú tienes que estar generando contenido para poblar esos, ese ecosistema nuevo. Claro, eso implica que alguien tiene que pagar ese contenido. Y aunque hay iniciativas para bueno, generar incluso de manera altruista contenido y subirlo y que a lo mejor puedas tener acceso a librerías con precios muy razonables, aún así sigue siendo caro, tiene que estar ajustado a tus necesidades, a tu producto concreto… Solo salires. Sí, quizás hay muchos espacios de para productos, ¿no? De decir, oye, pues mmm, soy una empresa de riesgos laborales, pues lo que hago es un curso para vendérselo a otras empresas en 3 adaptado y lo que hago es rentabilizarlo. Puede ser. Yo sé que hay empresas a día de hoy de IBIX que están haciendo cursos de prevención de riesgos los laborales. A, a día de hoy lo están haciendo. Perfecto. Para acabar, eh, sí. futuro, pongamos corto o medio plazo. ¿Qué vamos a ver de aquí a tres años en estos ámbitos? Pues de aquí a tres años lo primero que se me ocurre es que una realidad virtual ya entrando en el, en el mercado de consumidor, es decir, no hablamos de los... Mark Zuckerberg, en el Oculus Connect 5, que es, el, como es como el evento de realidad virtual de la gente de Facebook, específico de, de Facebook, se hace en octubre, se hace en San José, en California, eh, decían que habían estado haciendo los cálculos, un poco viendo exactamente las anteriores ondas tecnológicas, en qué punto se establecía que no había un retorno, una vuelta atrás, en qué punto se establecía que había un… Eh, bueno, pues algo que tú dices, esto ya no tiene vuelta atrás. Unos 30 millones de usuarios del mismo ecosistema. A día de hoy estamos en unos 10 rondando por ahí los 10 en los próximos tres años vamos a llegar a los 30 con lo cual ya estamos en un ecosistema que ya es autosostenido que ya no hay vuelta atrás y yo creo que ya entrando en el mercado de consumidor ya de un modo en el que todo amigo ya tiene uno o dos que tiene una, una gafa en su casa ya ha jugado gente que ya ha probado calidad en realidad virtual que ahora hay gente muy poca gente que ha probado realidad virtual ¿Y quién lo ha probado? Una calidad bastante mala, con lo cual al final esto es un poco como si el cine nadie lo ha visto, le metes en una sala de cine, le pones una mierda de película y cuando sale de esa, esa película le dices ¿qué te parece el cine? El cine una mierda. No, no te dice es que la película en concreto no, pero vi otra no. Si falta todavía, pues bueno, fruto de la inmadurez esa, ese, ese, ese grado de, de conocimiento para poder discernir. Desde la parte de la VR y luego de la parte de la R, pues, yo creo que cuando entre Apple esto va a ser un game changer, es un acelerador de mercado absoluto, va a meter la sexta cuesta abajo directa y eso va a hacer que la gente se vuelva loca con el tema de la realidad aumentada, entramos en la parte de consumidor… Eso va a potenciar, yo creo, que la parte de, de empresas, en la parte de la realidad aumentada, mixta, esto que hemos comentado. Y además va a coger de la manita la VR y le va a levantar. Porque los proyectos a día de hoy, cuando los conceptualizamos, no son generalmente puros VR o AR. Si no nos vamos de un lado a otro, sino en muchas ocasiones son mixtos. Es decir, en una parte del proceso, si es un proceso elevado, trabajamos en realidad virtual y en realidad mixta. Al final no compiten entre ellas, sino que se complementan y van de la mano. Genial, Edu, tío. O sea, da un repaso, una sí, más ah. detrás de, del mundo VR, bueno, y AR y demás. Brutal. Bueno, a ver si a la gente le interesa. Seguro que sí. Yo al menos me quedo con ganas de… Y, y si te animas unos meses, hacemos un, seguro que sí, un segundo. Porque cuenta esto con cambia ello. tan rápido que, que cuenta, seguro hay mucho que cuenta con ello, Cuenta con ello. Bueno, muchísimas gracias por estar Nada, aquí. Nada, gracias Nosotros. a vosotros. Un placer. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista con Eduardo y os hayamos sido capaces de llevar a los fantásticos mundos de la realidad virtual. Con un poco de, de suerte eh, conseguimos trasladaros al mundo de Ready Player One y este tipo de cosas. Muchísimas gracias a Eduardo por el tiempo que nos ha dedicado a esta entrevista y también evidentemente a todos vosotros por escucharnos hasta el final. ¿no? Si estáis escuchando esto es que os habéis traído la entrevista entera y bueno pues eh, gracias por, eh, por estar con nosotros. Si te ha gustado el episodio, bueno, te agradezco de todo corazón si nos dejas una bonita review en iTunes o a través del canal que nos estés escuchando. Eh, de esta forma podemos llegar a una nueva audiencia y que otros profesionales digitales o apasionados de este mundo descubran estos contenidos. Recuerda que en nuestra página web, en Punto Digital, tienes todos los enlaces a todos los canales donde emitimos, nuestras redes sociales y también te puedes suscribir ahí a nuestra newsletter donde cada semana publicamos una buena selección de contenidos de interés. Además de, del podcast, ahí bueno, recomendamos otros podcasts y también contenidos que nos han parecido relevantes. Acabamos ya con el episodio de la semana y para ello como siempre os mando un fuertísimo abrazo, os deseo la mejor de las semanas o bueno, o del fin de semana, ¿no? esto de, de los podcasts lo que tiene, que no sé en qué momento no me estaréis escuchando, pero sea como sea os deseo el mejor día cuando lo estéis escuchando y me despido con esta cita extraída del libro Ready Player One de Ernest Cline. Eh, que evidentemente esta película, si no la conocéis, os la recomiendo porque va a trasladar a los mundos de la realidad virtual vamos de una manera brutal y es muy, muy entretenida. Bueno, pues en, el, en este libro, en Radio Player One, Ernest Klein decía Creé oasis porque nunca me sentí como en casa como en el mundo real. No sabía cómo conectar con la gente allí. Tenía miedo durante toda mi vida hasta que supe que estaba terminando. Fue entonces cuando me di cuenta de que por aterradora y dolorosa que pudiera ser la realidad, también es el único lugar donde puedes encontrar la verdadera felicidad, porque la realidad es real.